Algo un poco más también en, tiene que ver con algunos componentes conceptuales, pero principalmente con algunos componentes de, de cómo garantizar, de, o sea, eh, te, eh, también técnicos en alguna medida, eh, qué debería tener un ambiente de evaluación, dónde se debe hacer la evaluación neuropsicológica y qué debería eh, tener ese ambiente de evaluación neuropsicológica. ¿Listo? ¿Quién me quiere contar? ¿Dónde se hace la evaluación neuropsicológica? En el consultorio. En el consultorio esa es la respuesta más evidente, pero... <risa> pues usualmente la idea es que sea un espacio ajustado a las necesidades de la prueba y las necesidades de nuestra población. Sí, pero la evaluación neuropsicológica solo sucede en consultorios. No. Pues creo que igual si vas en observación de clase o si van a la casa, dependiendo de cuál sea el, la necesidad, pues me imagino que se va adaptando a eso, a la necesidad que tengamos en la evaluación. Sí, recuerden siempre, gracias Mariana que la evaluación neuropsicológica no solamente es clínica, ¿no? Hay evaluaciones neuropsicológicas en investigación, hay investigación en evaluación neuropsicológica en educación, hay evaluación neuropsicológica en laboral, en las organizaciones, en deportes. En... Entonces, la clínica tiende a suceder en el consultorio, ¿sí? No solamente, incluso la evaluación neuropsicológica clínica no debería estar solamente circunscrita al consultorio pero pues la evaluación sucede en los ambientes en los cuales eh, eh, se, se, se está necesitando también, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces, claro, nos quedamos con ese imaginario de, en el consultorio, ¿sí? Y no necesariamente. Gracias, Mar eh, Mariana. Bien, entonces, eh, la evaluación, el, el espacio de la evaluación neuropsicológica va a ser, eh, va a ser eh, relativo a las necesidades cuando se hace evaluación clínica, por lo general se hará dentro de un consultorio como el que vemos ahí, ¿no? ¿Por qué un consultorio? ¿Qué le da un consultorio con respecto a otros espacios de evaluación? ¿sí? Entonces, básicamente, un consultorio te permite a ti generar control. Tú puedes controlar eh, los sonidos, las interrupciones, eh, eh, los materiales, eh, y la organización misma del consultorio. ¿Listo? Haciendo, y cuando tú controlas eso, puedes garantizar de cierta forma que el desempeño y el funcionamiento de las personas valoradas se deban a las habilidades propias de la persona evaluada y no a un efecto del ambiente. O sea, controlar el ambiente de evaluación te permite a ti eh, Poder saber que el, el funcionamiento que estás observando es debido a lo que es la persona y no al ambiente en el que resolvió la prueba. ¿Listo? Supuestamente, ¿no? Este es el ideal. ¿Listo? Entonces, el control, ¿sí? el otro para garantizar que el desempeño sea, sea debido a, no al ambiente, y la estandarización te permite a ti poder comparar, comparar ese desempeño de esas personas con respecto a otros pacientes o a otras personas o a las personas eh, de, que, que, de, de, que, que provienen de la aplicación de las pruebas, o a sea, las que están en los baremos, en las curvas normales, ¿sí? Entonces, te permite garantizar un estándar, ¿sí? O sea, unas condiciones de aplicación similares para, las demás, para todas las personas. Y además, pues, viene una, un componente ético y legal. Y es, son los procesos de habilitación. Todo consultorio debe ser, debe garantizar condiciones de acceso, de seguridad de los documentos, bueno, y las demás, lo que, lo que está en la norma de habilitación de un espacio clínico. Y la, la, en Colombia, el Ministerio de Salud, a través de las Secretarías de Salud, garantiza. Esa idoneidad de ese espacio a través de un sello que se llama la habilitación en salud, ¿no? Entonces tú debes habilitar el servicio de evaluación neuropsicológica donde habrán unos inspectores en servicios en salud que van y observan tu consultorio y certifican que las condiciones son idóneas para hacer las valoraciones. Y esto es tratando de garantizar la, la, la estandarización y, la, y el rigor en los diagnósticos que se emitan hacia el sistema de salud, en los famosos RETS. ¿Sí? ¿Algo, ¿Algo que decir sobre esto? ¿Sobre el consultorio? Bueno. Entonces, eh, por. Profe, yo sí tengo como una duda, porque tú dices que bueno, en los ambientes, eh, eso en cuanto a consultorio, y dices que uno puede igual aplicar en el ambiente donde uno lo requiera. Eh, uh -huh. En ese caso, uno adecúa también un lugar especie de consultorio eh, sí. para hacer las pruebas, la realización, todo. Uno lo sí. Exactamente. Okay. Sí, sí, sí, sí. Dependiendo de, de, de, de lo que tú quieres valorar en el momento en que lo quieres valorar. Sí, eh, tengan en cuenta que para hacer diagnósticos necesitas un consultorio porque no puedes hacer un diagnóstico o no, te lo, o no o, eh, en un lugar que no esté habilitado no por eh, cuestiones éticas y legales. Sí, en esa medida, la evaluación clínica necesita una habilitación de un consultorio necesariamente. ¿Sí? Eh, sin embargo, pues, eh, eh, si la evaluación que tú estás haciendo no está pensada solamente en un diagnóstico, sino, por ejemplo, en un, en un perfil educativo, en una orientación vocacional, eh, eh, en una selección de personal, en un en, en ámbito jurídico, no es necesario que tenga esta habilitación, sino puede, ser pues, una investigación, ¿sí? Entonces, tiene otros componentes, ¿vale? ¿Qué se debería, qué se debería controlar? Que haya, hacia allá voy hacia tu pregunta. ¿Qué se debería controlar en cualquier espacio en los que se vaya a realizar una evaluación? ¿Sí? Lo primero que debes controlar es las posibles interferencias. ¿Sí? Para que la mayoría de las observaciones y las pruebas pueden verse contaminadas si hay... Eh, interferencias acústicas, visuales. sí. Por ejemplo, este consultorio que vemos acá en la imagen no es idóneo por lo mismo, porque tiene demasiadas eh, posibilidades de distracciones que generen interferencia con los procesos de valoración. ¿Sí? Debería controlarse la temperatura. Ambientes muy calurosos o muy fríos pueden alterar el desempeño de las personas en las pruebas o en las tareas. El ruido, la iluminación, debe garantizarse una iluminación suficiente, mejor si es natural, pero pues es difícil de mediar control de interferencias con iluminación natural, entonces no es tan fácil. Debe controlarse la humedad ¿sí? y la seguridad del de lugar para que las personas pues no se van a hacer daño y puedan acceder fácilmente. Dime, ahora sí, ¿qué, qué me vas a preguntar? Profe, eh, por lo menos con el tema de la pandemia, que llevó a dos años de estar, bueno, casi dos años de estar todo el mundo en sus casas, ¿cómo se hace ahí con respecto a la habilitación? Hmm. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí en ese, en ese momento? Yo, la verdad, ahí me cortas un poquito, no sé eso cómo se está reglamentando en este momento, no sé si hayan ahora habilitaciones o cómo se habiliten los, los, los, la, la teleconsulta. Y no, no, la verdad no conozco la norma técnica. Sí, ahí sí me considero, eh, yo creo que eso ni siquiera se ha ajustado, no sé sí. si alguien lo conozca, pero yo creo que ahora es más como el recurso que tienen las personas, y, y, y pero eso no se le ha puesto mucho cuidado y como, como se pensó como algo transitorio, eh, no, no creo que haya sido suficiente para ajustar las normas técnicas de, de, de la Secretaría de Salud, ¿sí? Yo, pues, trabajo en un consultorio. Yo trabajo en un consultorio y ellos están en el tema de la habilitación. Tampoco uh -huh. sé con propiedad bien cómo es todo, pero sí sé que es muy complejo. Digamos que a nivel de... de bueno, sobre todo por todo este el COVID, han cambiado mucho las disposiciones en cuanto a los recursos, uh -huh. en cuanto a, a los residuos, sobre todo sé que ese tema de los residuos es un poco complejo. Sé que si se va a trabajar toda la parte clínica, las guías deben ser como muy claras, deben ser como muy sí. específicas en los materiales que se van a usar. Y también sé que es costoso. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Lo sí. tengo clarísimo. Está súper costosísimo todo ese tema de la habilitación. Eso es como sí. lo que sea grosso modo. Pero entonces, eh, ¿qué pasa cuando se hace evaluación por teleconsulta? ¿Sí? Porque tú habilitas un espacio físico, que es donde vas a tener toda la documentación, donde tienes las rutas de evacuación, donde tienes eh, las rutas de residuos, donde tienes todo ese tipo de las rampas, los baños, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que es costoso porque hay que, hay que, hay que, hay que ajustar el espacio para eso. Pero tú no habilitas eh, tu casa. Eh, entonces, no sé si eso se ha contemplado en las normas actuales para hacer teleconsulta. Sí. La verdad no lo tengo claro. Yo creo que eso ni siquiera debe estar claro en la norma técnica, pero tal vez le pregunto a una amiga y les comento después. ¿Alguien más iba a decir algo sobre eso? No, pues es que en mi caso muchos procesos de mis estudiantes simplemente se pararon y ya. ¿no? Pues porque habían pruebas que no se podían realizar a través de teleconsulta. Entonces, eh, muchos procesos de mis estudiantes... Lo que hicieron fue... Tenemos estas recomendaciones mientras se pueda evaluar, pero por ahora no se pueden aplicar pruebas porque es, tienen que ser sí o sí de forma presencial. No, pero eh, hay, hay, muchas, hay bastantes eh, pruebas que se pueden aplicar a través de páginas web, a través de compartir el, el, el, el, el, el, el, el, la pantalla del computador ¿sí? eh, de aplicaciones. Eh, eso ya no es una barrera. Sí, eh, incluso actualmente, por ejemplo, el, el último, el WizChip más reciente, el Wiz el, el más reciente ya viene digital. Sí, y tú simplemente, y viene con un, eh, tú puedes eh, eh, hacer, con, con, con, con, con, con una aplicación hacer que las personas asuman el control de, del mouse o algo así para que seleccionen, den clic, escriban, den respuestas. Claro, eso garantiza que haya una buena conectividad. ¿sabes? Yo creo que eso todo, o sea, a nivel de reglamentación en salud, a futuro tendrá que reglamentarse. No sé qué pues sí, porque, y por ejemplo, ya no solamente se debe contemplar la, el, eh, la rampa, los baños y demás, sino se debe reglamentar eh, la conectividad, porque una mala conectividad puede atentar contra la, la, la evaluación ¿sí? o el software. Entonces, eso es un campo interesante a los que les guste, pues, a los que trabajan en procesos de habilitación y de y procesos de acreditación en salud. Bueno. Eh, y entonces aquí, entre los aspectos a controlar del ambiente, nos va a tocar agregar en la lista el programa, el software, la velocidad de conectividad y los recursos que tengan los, los pacientes y su facilidad para manipularlos, ¿no? Que sepan usar un computador, que sepan usar una tableta, que sepan manipular un mouse, etc. Eh, bien, dentro de otros componentes que debe tener el ambiente de evaluación, tenemos eh, los componentes sociales y éticos, ¿no? Entonces debe ser un contexto eh, que sea privado, por eso en, la, a la, a, en las universidades y los, los consultorios psicológicos no pueden estar dentro de la universidad, tienen que ser edificios independientes con entradas aparte, ¿sí? De donde todos los estudiantes y demás. Debe, te, debe ser un lugar cómodo, debe ser un lugar de fácil acceso para personas con discapacidades incluso. ¿sí? Eh, y aquí hay un problema enorme. Si miramos, yo creo que, no sé si exista, eso, eso sería una investigación chévere, una geo, por ejemplo, para un pregrado, una georreferenciación de los consultorios de neuropsicología. A ver dónde están los consultorios de neuropsicología. ¿Dónde creen que en Bogotá, por ejemplo, puedan estar los consultorios de neuropsicología? La mayoría. Si tuviéramos que ponerlos en un mapa, ¿en qué parte de la ciudad encontraríamos la mayoría de los consultorios? ¿En el norte? En el norte, en Chapinero Alto, sí. Chicó, Country. Sí. En el Country hay un montón. La mayoría, yo no sé por qué todo el mundo quiere ir para el Country. Creo que es ¿Sí? el estatus. <risa> sí. sí. Sí, claro pero y es, es curioso, tengo una amiga que, que, que ayer estaba, ayer, ayer con ella y me decía que acaban de, de, de, de les tocó ampliarse, entonces ahí en la 90 con 17 tienen que, que alquilar un edificio grandísimo, que no sé qué, que, que una cantidad de servicios y, y, pero sus pacientes son de EPS. Yo y, trabajo con una eh, en la 98 con 12. Eso, y sus hizo. pacientes son de y sus pacientes son de DPS, por ejemplo, y entonces y pues si son DPS yo creo que la mayoría son de ingresos bajos, ¿no? Que si no son de prepagada sí. y pues no sería mejor que se fueran para un lugar de mejor acceso para las personas ese lugar está lejísimos de una estación de transmilenio está lej... o sea les toca llegar allá necesariamente en Zip o en carro en Uber o sea el costo el acceso al consultorio es, yo, o sea, en, en muchos lugares, sí, es súper exclusivo, es súper bonito. O sea, como que le apuntan más a lo guau, wow, a la estética, que a la funcionalidad con respecto a las personas. ¿Sí? ¿Cuántos? Eso acá, Dime. Eso pasa aquí en FACA. Aquí en FACA solo existe un centro que hace evaluación neuropsicológica. De resto, siempre toca ir a Bogotá. Entonces, es eso. Digamos, eh, uno tiene que contar más o menos con tres horas de anticipación para llegar al consultorio. ¿Y cómo llegas eso, al consultorio? Mismo... ¿Cómo llegan esos niños al consultorio? Ya no quieren nada. O sea, es loquísimo. Porque, pues, obviamente son tres horas de trayecto donde tú no solo vas. O sea, si tú tienes carro, perfecto, porque pues tú te vas y el niño va siempre en el mismo lugar pero por lo general lo que tú dices es, es gente de EPS, no tienen el carro, entonces llegan acá, acá, cogen un bus, allá se bajan, no sé, en la 13 o en el portal 80, cogen un Transmilenio, aparte de eso, en, llegan del Transmilenio y tienen que coger el taxi para llegar a la, a, al lugar donde le van a tomar la prueba y cuando salen tienen que devolverse a todo ese proceso para volver a su casa, entonces son días enteros en una cita exactamente, sin comer bien, de pie en el servicio público, en, eh, todos saben que en la ciudad como Bogotá, imagino que en muchas ciudades de Latinoamérica es igual, pero entonces el servicio es pésimo, el servicio de transporte público, entonces las personas llenas, hacinadas, sudando, estresadas, comiéndose el humo de la ciudad, eh, en los pitos, los trancones, todo eso estresa, pues llegan las personas so, so, fatigadas, sobreactivadas, sin comer bien, eh, con unas expectativas bajas, hacer pruebas. Y después pues, nos quejamos de por qué las pruebas salen con efecto piso y el funcionamiento en otros lugares es diferente. Es, son pruebas inválidas. O sea, no son validadas por lo, los contextos anteriores a la aplicación de la prueba. Entonces, piensen muy bien también antes de dónde viene la gente y qué tuvo que pasar para acceder al servicio. Para que ustedes traten de amortiguar en lo posible ese efecto. Mamita, tómese cinco minutos, respiremos, ya comieron, vayan a la cafetería, tomen algo, ¿sí? Algo que pueda amortiguar ese efecto. Así sea que hagan 10 minutos de siesta... Porque muchas veces, otra cosa que yo veo es que la hora en la que se aplica la, la, la mayoría de evaluaciones no es una hora idónea. La mayoría de las evaluaciones se hacen en la tarde, porque es cuando después de que los muchachos salen del colegio. Eso es lo peor que se puede hacer, evaluar entre 1 y 4 de la tarde. el sitio circadiano. ¿Listo? Eh, ahora, hablemos de algunas limitaciones que puede tener el consultorio frente a otros espacios de evaluación. ¿Sí? Frente a otros espacios de evaluación, el consultorio tiene, eh, primero, es un lugar extraño y para algunas personas ajustarse por cultura. Muchas personas les han enseñado desde niños a que en lugares extraños no deben hacer nada, deben estar quietos, deben ser inhibidos y cohibidos. ¿Sí? Además es un lugar que desde la llegada todo es muy formal la recepcionista, el papeleo, la espera, el, el, la, el, si tiene bata, el, la presentación, todo es muy formal, casi como una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, esto cohibe, inhibe y se puede, y para muchas personas, por ejemplo, si vienen de ambientes rurales, si vienen de ambientes, hay personas que, nu que nunca han salido de su barrio y llegan a una consulta, pues están completamente bloqueadas en consulta o hiperactivadas, o sea, tú puedes dispararte por ansiedad o puedes inhibirte, ¿sí? Es un lugar que además para muchos niños es percibido como amenazante, como que otra vez me van a evaluar, me van a aplicar pruebas, pruebas en las que no me va bien, si no vienen sonrisas, si no vienen señales de amistad, si, no, si todo es muy rígido, pues eh, te sientes amenazado, ¿sí? Es un lugar descontextualizado para el cual muchas personas dependemos de, de, del control del contexto para poder funcionar. Y si las señales contextuales no están, pues nos des, percibimos que no tenemos control y, y nos desorganizamos. Nuestro comportamiento se desorganiza, no por una patología, sino por un, porque me evaluaron en un contexto descontextualizado. No sé si les ha pasado, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Dice, ay, pero yo era tan bueno en una evaluación y no sé qué me pasó ahí. ¿Les ha pasado? Sí, yo hablo inglés para mi trabajo. Uh -huh. Sí, yo enseño en inglés, pero cada vez que tengo entrevista de trabajo, por lo menos se me olvidan dos palabras. Really? Yo hablo inglés todos los días porque ese es mi trabajo. ¿Sí? sí Yo enseño desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en inglés hablo con los niños en inglés, con mis compañeros en inglés, me comunico completamente, 100% bilingüe, excepto en las entrevistas de trabajo. ¿Ves? Entonces, muchas veces el, el bajo puntaje en la prueba de claves, el bajo puntaje en la prueba de denominación, puede ser un resultado de un ambiente de todos estos componentes del, del consultorio. no Entonces, también hay que considerar que muchas veces el consultorio, así como te ayuda a controlar el consultorio, te genera otras variables que difícilmente las puedes controlar, ¿no? Además, es de acceso difícil. Por eso, no toda la evaluación debe estar centrada en el consultorio, ¿sí? Debe, debemos tener mecanismos, así sea a través de una videollamada, lo mejor sería una observación participante en el aula de clase, en el hogar, sería muy bueno, Ahora Con todas las herramientas que tenemos, de, de, de tener una cámara, ¿Sí? En la casa, mamita, pongo a hacer allá, a ver cómo le van en la casa, a ver cómo, lo que lo, lo que hacemos acá, muéstramelo cómo hace las tareas, muéstramelo cómo es, ¿sí? Muést verlo en el aula, a ver cómo interactúa con sus compañeros, todo eso es tan fácil de hacer actualmente, ¿sí? Donde de verdad es un pecado basar toda la evaluación simplemente en un ambiente extraño y tan formal como un consultorio. ¿Sí? Eh, sobre los ambientes cotidianos, entonces, se debería hacer menos, eh, al menos una observación, y sugerencias que haya al menos una observación en un ambiente natural, ¿Sí? eh, tratar de no alterar el ambiente en el que ustedes van a, van a observar, entonces, no ir a meterse en, la, en el salón, ahí como viste, este man quién es y esta señorita quién es. ¿Sí? Tratar de usar otros recursos, de hacer unas, unas aproximaciones, de hacer observaciones en el colegio, en la casa, en el trabajo o en otros lugares donde las personas, en la cafetería, por ejemplo. Algo tan simple como, hey, ¿te parece si vamos a la cafetería y nos tomamos un café, un juguito, o compramos un helado, lo que sea, y vemos, observamos cómo camina, cómo se interactúa, le puedes niño, ay pide tú el helado de cualquiera, está, ta ta está, ta, ¿sí? el dulce, el postre, el, el, el, el, el agua, lo que sea, sí, y vemos cómo usa, cómo interactúa, si puede usar dinero, si no puede usar dinero, cómo usa su lenguaje para expresarse con otras personas, el control que tiene de su comportamiento, de su atención, de su memoria en, en, la, en la cafetería. Sí, tal vez no recuerde una lista de palabras o unos objetos que le mostraste muy bien en el consultorio, pero tú ves y, le, y, le, y acá le dices, hey, ¿te acuerdas dónde queda el baño, dónde queda tal cosa? Y lo recuerda. Entonces, ahí te da otro tipo de información para hacer tu evaluación. ¿Listo? ¿Algo más sobre, que, que, eh, alguna pregunta sobre el consultorio y el ambiente de evaluación? No, profe yo estoy bien. Gracias.